Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión hablaremos y explicaremos The Word Order for a Basic Sentence Formula in English. Es decir, la fórmula para ordenar y organizar las palabras en una oración básica y sencilla en inglés. Esto nos permitirá organizar las oraciones antes de hablar para poder comunicarnos efectivamente. Recomendamos el uso de papel y lápiz para que tomen sus respectivas notas a medida que vamos explicando cada uno de los elementos que conforman la oración. Acá podemos observar los componentes que conforman una oración afirm afirmativa. No necesariamente tienen que estar todos los elementos. Los hemos incluido para efectos didácticos y que podamos darle uso a cada uno de ellos en su momento dado. Word Order Formula. Acá tenemos la fórmula básica. Para una oración afirmativa, sujeto, más el verbo, más el complemento, más el modificador o los modificadores. Te explicaremos cada uno de sus elementos de la manera más sencilla posible. Recordemos que es un breve repaso de gramática básica en español, algo que hemos visto desde la escuela, que será aplicado a la estructura de una oración básica en inglés. De estos cuatro elementos tenemos el primero, que es el sujeto. Luego tenemos la siguiente división, que es el predicado. Los conceptos básicos de sujeto y predicado son El sujeto es de quién o de lo que se habla en la oración Mientras que el predicado es lo que se dice del sujeto El sujeto es un nombre o sustantivo que puede ser común o propio a su vez puede ser abstracto o concreto, contable o no contable, individual o colectivo, compuesto, entre otros. O también puede ser el sujeto un pronombre que sustituye o reemplaza al nombre. Para efectos de esta presentación vamos a dividir al sujeto en cuatro tipos. Básicos Repito, esto es una explicación sencilla de un repaso De algo que nosotros ya conocemos porque lo estamos viendo desde la escuela Como primero tenemos el sujeto tácito El sujeto tácito o sobreentendido El sujeto tácito o sobreentendido es donde no se menciona el nombre o sustantivo o el pronombre un ejemplo, estudiamos inglés. ¿Quiénes estudiamos inglés? Nosotros. O lo puedo usar un nombre, Juan, Pedro y yo, por ejemplo. Aclarado ya lo que es el sujeto tácito, nos vamos a ir al sujeto simple o sujeto compuesto. El sujeto simple es donde el nombre o sustantivo se encuentra solo en la posición del sujeto. Y el nombre compuesto, o el sujeto compuesto, perdón, es cuando hay dos nombres o sustantivos en la oración. Ejemplo de esto, el sujeto simple, Rodolfo, escribe un mensaje. Tengo un sujeto simple en la oración porque tengo solo un sustantivo o nombre. ¿Cuándo es compuesto? Cuando yo digo Rodolfo y Salomón escriben un mensaje. Tenemos entonces dos nombres o sustantivos y tenemos también que el verbo se adecua al sujeto. Cuando digo Rodolfo escribe un mensaje... El verbo y el sujeto están en concordancia, están en singular. Pero cuando digo Rodolfo y Salomón, el verbo debe adecuarse a mi sujeto ahora. Por eso digo, escriben. Luego tenemos el sujeto activo o el sujeto pasivo. Esto no es más que aquella voz pasiva y voz activa que nos enseñaron en el liceo la voz activa o la voz pasiva el sujeto activo, sujeto activo es cuando el sujeto ejecuta la acción del verbo ok y el sujeto pasivo es cuando el objeto pasa a la posición del sujeto pero no puede ejecutar la acción del verbo lo explico el Rodolfo escribe un mensaje. Rodolfo está ejecutando la acción de escribir. Pero el mensaje fue algo impactante, fue algo que llamó mucho la atención de alguna manera. Entonces, el objeto que es mensaje pasa a ocupar la posición del sujeto porque es más importante en ese momento que quien lo escribió. Y yo digo, el mensaje fue escrito por Rodolfo. Fíjense que para poder hacer la voz pasiva o el sujeto pasivo, tiene que entrar en juego el verbo to be o el verbo ser o estar en español. Pero eso es otra explicación. Estamos hablando desde el sujeto pasivo en este momento. El mensaje fue escrito por Rodolfo. El mensaje no se escribió solo. Alguien lo escribió. ¿Quién lo escribió? Rodolfo. Pero el, el objeto ocupa la posición del sujeto. Recordemos el concepto básico que nos dice que sujeto es de quién o de lo que se habla en la oración. En ese caso, estoy hablando del mensaje. Por eso es pasivo. ¿Ok? ¿Por qué es pasivo? Porque no ejecuta la acción del verbo. Y luego tenemos el sujeto complejo o incomplejo. Esto tiene que ver con los determinantes que yo utilizo en la oración para determinar al sujeto. Explico. Rodolfo escribe un mensaje. Si yo coloco en esa oración, el joven Rodolfo escribe un mensaje... Tengo un sujeto complejo. ¿Por qué es complejo? Porque le estoy agregando los determinantes, el artículo el y el adjetivo joven. Estoy determinando a Rodolfo el sujeto. No fue el viejo Rodolfo, fue el joven Rodolfo. Lo estoy determinando dentro de un grupo. Es incomplejo cuando no tiene determinantes. ¿Ok? Entonces así... Tenemos que el sujeto es de quien se habla en la oración o de lo que se habla en la oración, porque pueden ser personas o cosas o lugares o ideas, etcétera Y lo resumimos en estos cuatro tipos para no alargar esta presentación. ¿okay? Vamos a hablar ahora del verbo. El verbo se puede categorizar de muchas maneras, pero... Para efectos de esta presentación lo vamos a categorizar o a dividir en esta forma. El verbo de L de linking o de conexión. También son verbos copulativos. Linking verbs en in inglés. Los linking verbs no hacen otra cosa que conectar al sujeto con lo que se dice del sujeto. Allí no hay acción. Ellos conectan al sujeto con el predicado Un ejemplo, mi abuela, sujeto, es, verbo, buena Mi abuela es buena, allí no hay acción Pero es una oración Y esa oración tiene un sujeto, tiene un verbo Que es un verbo de conexión o verbo copulativo También se les conoce y un predicado que es buena, que es un adjetivo. Simplemente estoy dando una cualidad del sujeto. Y para eso utilizo los verbos de conexión. El rey de los verbos de conexión en inglés es el verbo to be. El verbo to be o ser o estar en español. La otra categoría de los verbos que tenemos son los verbos de acción que son los que transmiten acción, los que expresan acción. Y esos verbos pueden ser intransitivos o transitivos. Los verbos intransitivos son los que no transmiten su acción a un objeto o complemento. Mientras que los verbos transitivos necesitan transmitir su acción a un complemento U objeto ok ejemplo, vamos a poner un ejemplo para aclarar un poco esto. en la oración continuamos con la oración Rodolfo escribe un mensaje si yo digo Rodolfo escribe un mensaje, tengo un sujeto Rodolfo tengo un verbo que es escribir y tengo un complemento que es mensaje, o un objeto que es mensaje ese cuando yo digo Rodolfo escribe, automáticamente mi cerebro piensa en la pregunta ¿Qué? ¿Qué escribe Rodolfo? La respuesta a esa pregunta ¿Qué? va a ser el complemento directo de esta oración. Rodolfo escribe un mensaje. ¿Qué escribe Rodolfo? Un mensaje. Ese es el complemento directo de esta oración. Las oraciones también pueden tener complementos indirectos. Los complementos indirectos también responden a una pregunta. Esas preguntas son, ¿a quién o para quién? Ejemplo, Rodolfo escribe un mensaje para su hermano Salomón. Si yo le pregunto, al verbo para quien escribe Rodolfo un mensaje, la respuesta va a ser automáticamente el complemento indirecto para su hermano Salomón. Entonces, hasta el momento tenemos el sujeto, el verbo, el complemento. El sujeto es un sujeto simple porque no tiene determinantes. Rodolfo escribe, es un verbo de acción que a su vez es transitivo porque responde a la pregunta ¿qué? y tengo un complemento directo que es mensaje, un mensaje, y tengo un complemento indirecto que es ¿a quién o para quién? su hermano Salomón. ¿Ok? Luego venimos a los señores modificadores o adverbios. Los modificadores o adverbios pueden ser M de manner o modo, P de place o lugar, T de time o tiempo y Q de quantity o cantidad. Los modificadores o adverbios... ¿Sí? El adverbio de modo me responde a la pregunta... ¿Cómo? Y ellos regularmente se colocan lo más cerca posible del verbo al que están modificando. Los adverbios de modo se colocan lo más cerca posible del verbo al que ellos están modificando. Y pueden terminar en la partícula mente, que en inglés es l Por ejemplo... Rodolfo escribe rápidamente un mensaje para su hermano Salomón. ¿Cómo escribe Rodolfo un mensaje para su hermano Salomón? Rápidamente. Y allí tengo el modificador de modo. Luego tengo el modificador de lugar. El modificador de lugar se ubica después del complemento directo e indirecto. Ejemplo, Rodolfo escribe rápidamente un mensaje para su hermano Salomón en su cuarto. La pregunta para determinar el modificador de lugar es ¿Dónde? ¿Dónde escribe Rodolfo un mensaje para su hermano Salomón? En su cuarto. Los modificadores de tiempo, los modificadores de tiempo se colocan al final de la oración para que la oración lleve un orden lógico y sea comprensible. Ejemplo. Los modificadores de tiempo responden a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Voy con un ejemplo. Rodolfo escribe rápidamente un mensaje para su hermano en su cuarto cada mañana. ¿Cuándo escribe Rodolfo un mensaje para rápidamente un mensaje para su hermano? En su cuarto. La respuesta es cada mañana. Y así tengo entonces que el de modo responde a la pregunta cómo, el de lugar responde a la pregunta dónde, el de tiempo responde a la pregunta cuándo y luego tenemos los modificadores de cantidad, los adverbios de cantidad. Los adverbios son palabras que se utilizan para modificar al verbo, para modificar a un adjetivo o para modificar a otro adverbio regularmente, estos señores me ayudan a cumplir esa función. Cuando yo digo, el muy joven Rodolfo, estoy utilizando un adverbio de cantidad que me está modificando el adjetivo joven, muy joven Rodolfo. El adverbio puede modificar a otro adverbio. Escribe muy rápidamente un mensaje, para su hermano Salomón desde su cuarto cada mañana. Entonces así observamos que los modificadores o los adverbios me pueden modificar al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Ok, Así vamos a cerrar, con esto vamos a cerrar este breve repaso, muy sencillo, por cierto, de todo lo que nosotros hemos venido viendo a través de nuestra escuela y liceo. ¿Ok? Entonces nos vamos a simplificar esta fórmula de cuatro elementos de la siguiente manera. Sujeto, verbo, más el complemento, más el modificador Se pueden Simplificar aún más Y la llevamos a sujeto Más el verbo Más objeto Y nos va a quedar la fórmula de esta manera Sujeto más el verbo Más el objeto De esta forma Sujeto Que puede ser de lo que ya conversamos Los verbos Que pueden ser los que ya hablamos de conexión o de acción y el objeto que puede ser objeto directo, objeto indirecto o el objeto circunstancial de modo, lugar, tiempo y cantidad. De esta forma vamos a empezar a trabajar la fórmula para organizar las oraciones de acuerdo con con el tipo de oración y el tipo de verbo que vamos a utilizar. Empezamos. Vamos a empezar con el verbo to be o los verbos de conexión. Recordemos que el verbo to be es el rey de los verbos en inglés. Vamos a explicar la razón. Para una oración afirmativa donde el verbo es el verbo to be o el verbo ser o estar, la fórmula es la siguiente. Sujeto más verbo más objeto. Sujeto más verbo más objeto para una oración afirmativa en inglés. Observemos los ejemplos. You are a student. You are a student. Notemos que cada oración debe empezar por una letra mayúscula y debe finalizar con un signo de puntuación. Quien sea una coma, un punto, lo que sea. Pero esa es el, la manera correcta de escribir una oración. Iniciar con una letra mayúscula y finalizar con un signo de puntuación. Ok, entonces tenemos que para el verbo to be, o el verbo ser o estar, debemos utilizar para una oración afirmativa este orden sujeto verbo objeto quiero hacer un inciso aquí con el uso de este señor sustantivo este sustantivo común en inglés todos los sustantivos deben ser precedidos por un determinante o la unidad en la que ellos se miden ok yo puedo decir en español Tú eres estudiante, pero en inglés debo utilizar el determinante. You are a student. Tú eres un estudiante si traducimos literalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque todos los nombres o sustantivos contables deben ser precedidos por su determinante. Ok. Entonces tenemos que la oración afirmativa, sujeto más verbo más objeto. Vamos a una oración negativa. La oración negativa sigue esta fórmula. Sujeto más el verbo to be negado más el objeto. El verbo to be acepta, permite ser negado por esta partícula o adverbio de negación. You are not a teacher. Remember, you are a student. Tú no eres un profesor o maestro. ¿Ok? El verbo to be permite, acepta, ser negado directamente. Entonces, para una oración negativa, con el verbo to be como verbo principal, el orden es sujeto, verbo to be negado, más el objeto de la oración. ¿Ok? Continuamos y vamos a la siguiente oración o estructura. El verbo to be... Cuando vamos a hablar de preguntas, invierte su orden con el sujeto. Y este tipo de preguntas es sí o no. La respuesta a estas preguntas son sí o no. Fíjense ustedes que tenemos entonces el verbo to be... El sujeto, el objeto y el signo de interrogación que debe estar presente allí. ¿Ok? Para una oración interrogativa del tipo sí o no, el orden es verbo, to be, más el sujeto, más el objeto, más el signo de interrogación. Okay. Vamos a la siguiente. La respuesta a esta pregunta, como dijimos, sí o no, solamente se puede responder de esas dos maneras. Si sí, yo soy, la respuesta corta, o si sí, yo soy, la respuesta larga. En el caso de ser afirmativa la respuesta. En el caso de ser negativa la respuesta... La respuesta corta sería, no, I am not. O la respuesta larga, no, I am not a student. ¿Ok? Entonces tenemos las respuestas afirmativas o negativas, sí o no. Vamos a la siguiente estructura. La siguiente estructura me dice que el verbo to be... Para oraciones interrogativas del tipo información. Ya aquí la respuesta no puede ser sí o no, porque estoy preguntando o solicitando una información. Para esta información utilizo regularmente las preguntas interrogativas. Que en inglés se conocen como las WH question words. ¿Ok? ¿Where are you a student? Fíjense algo. Tengo la pregunta interrogativa que es una circunstancia que se presenta. ¿Where are, dónde eres, you a student? ¿Por qué es una circunstancia? Porque puede ser ama de casa, puede ser padre de familia, puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser cualquier profesión, cualquier cosa, pero circunstancialmente eres un estudiante. ¿Y dónde estás estudiando? ¿Dónde eres tú un estudiante, mejor dicho? ¿Dónde eres tú un estudiante? I am a student at thrust. Entonces tenemos sujeto, verbo, objeto y el objeto circunstancial. Recordemos que siempre debe estar presente el signo de interrogación y aquí debo responder facilitando la información que me es solicitada. ¿Dónde? Y está la respuesta. Frust. Ok. Estas son las cuatro estructuras con las que nosotros vamos a desenvolvernos con el verbo to be. Ok. Oración afirmativa, oración negativa, oración interrogativa de sí o no y oración interrogativa para preguntas de información. Ahora vamos a hablar de todos los demás verbos todos los demás verbos siguen este orden sujeto más verbo más objeto para una oración afirmativa sujeto, verbo, objeto ya el verbo no es el verbo to be aquí puede ir cualquier palabra que cumpla la función del verbo un verbo de acción, que fue lo que dividimos aquí, ¿verdad? Los verbos de conexión con el verbo to be a la cabeza. Y ahora vienen los verbos de acción. Recuerden que esto es una explicación básica y sencilla para empezar a organizar las oraciones. ¿Ok? You study English. De nuevo. Una letra mayúscula, un signo de puntuación. Para cerrar la oración Fíjense que tengo el verbo Study English Oración afirmativa Luego tenemos Una oración negativa Y aquí entra en juego Un elemento Que para nosotros Es relativamente nuevo Que son los señores auxiliares el auxiliar se niega para poder hacer la oración negativa. En el caso del verbo to be, se negaba el verbo to be. Los demás verbos no aceptan una negación directa. Tiene que usarse el señor auxiliar. Oración negativa, sujeto, auxiliar negado, más verbo, más objeto. Ejemplo: You don't or you do not. Study French. Tú estudias inglés. Tú no, no estudias francés. Sujeto, auxiliar negado, verbo y el objeto. Para una oración negativa, cuando estoy utilizando cualquier otro verbo que no es el verbo to be. Todos los demás verbos. Y este auxiliar, en este caso fue don't, pero yo puedo utilizar allí un modal o cualquier palabra que me cumpla la función de auxiliar. Vamos a la siguiente. Para todos los demás verbos, una oración interrogativa del tipo sí o no. El orden es este. Auxiliar. Más sujeto, más verbo, más objeto. Más el signo de interrogación que debe estar acá. Do you study English? Do you study English? Y debe haber la entonación de la pregunta. Fíjense ustedes que sigue el mismo orden, sujeto, verbo, objeto. Pero debe estar presente el señor auxiliar al inicio. Y el signo de interrogación al final. ¿Ok? Auxiliar, signo de interrogación y la entonación correcta de pregunta. Las respuestas pueden ser afirmativas, yes, o negativas, no. Yes, I do para la respuesta corta. Yes, I study English para las respuestas largas o completas. Y se mantiene la estructura: una oración afirmativa, sujeto, verbo, objeto. S V. -O. Para la respuesta negativa, no I don't para la respuesta corta. Y no I don't study English para la respuesta larga. Cuando es una oración interrogativa. Del tipo sí o no. Continuamos entonces. Y nos venimos con todos los demás verbos. Una oración interrogativa del tipo información. Porque voy a solicitar información o circunstancias. La pregunta interrogativa o WH question words. Más el auxiliar. Más el sujeto. Más el verbo, más el objeto, más el signo de interrogación. ¿Ok? Where do you study English? Y te preguntan entonces, te solicitan la información de dónde estudias inglés. ¿Dónde tú estudias inglés? Observen que el auxiliar está presente allí, pero él no traduce nada cuando yo hago la pregunta ok WH question word auxiliar, sujeto verbo, objeto signo de interrogación y la entonación de pregunta where do you study English? y la respuesta va a ser I study English at thrust aquí tengo entonces sujeto, verbo, objeto modificador en este caso, un modificador de lugar porque me está respondiendo la pregunta, ¿dónde? ¿Ok? Entonces, estas son las cuatro estructuras que nosotros tenemos para todos los demás verbos. Tenemos cuatro estructuras para el verbo to be y cuatro estructuras para todos los demás verbos. Unas fórmula básicas, sencillas, que nos ayudarán a organizar las oraciones de mejor manera. This time. Vamos a ver si entendimos la explicación. Put the sentences in the correct order. Coloque las oraciones en el orden correcto. ¿Qué es lo primero que tengo que buscar en la oración? Identifico como primera palabra o la palabra más importante el verbo. Está el verbo to be aquí. No está presente el verbo to be en esta oración. Entonces el verbo es help. Coloco help y ya yo sé que lo que está a la izquierda del verbo debe ser el sujeto para seguir la estructura sujeto-verbo-objeto, ¿verdad? Entonces, I help my friends with their homework. Yo ayudo ayudo a qué o a quién a mis amigos con qué los ayudo con su tarea esa es la primera oración la segunda oración la tienen acá para que la ejecuten ustedes la tercera Un detalle muy particular es que este señor pronombre de la primera persona del singular siempre, siempre, siempre debe estar colocado en letra mayúscula. Les recomiendo que eh, hagan cada una de estas oraciones siguiendo las instrucciones y que coloquen el orden de acuerdo a lo explicado. Aquí tenemos un signo de interrogación, ya está, tiene que haber un cambio en la estructura y lo primero que les recomiendo es buscar el verbo de la oración. Ok, allí hay 12 y aquí tienen... Otras cuantas más, para que practiquen lo explicado. ¿Okay? Por eso les pedimos que usaran un lápiz y un cuaderno para que tomaran sus notas. Pueden ir deteniendo el video. Eso es todo por el momento. Esperamos haber cumplido con esta parte y que se le facilite la manera de comprender el orden de las preguntas y oraciones en inglés. Gracias por su atención. Nos veremos pronto.